¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Magical Spanish. Este es un canal para aprender español. Hoy tenemos la clase número 4 relacionada con el uso del subjuntivo en español. Y vale la pena recordar que este eh, tema corresponde a un nivel de español avanzado. Muy bien. También dijimos en las clases anteriores y pienso que esta es una... De las informaciones más importantes. El subjuntivo lo vamos a encontrar en oraciones compuestas. Donde va a existir una cláusula principal. Va a existir una conjunción que. Y luego va a existir una cláusula subordinada. Esto ya lo hemos mencionado anteriormente. Solamente lo recuerdo a manera de repaso. También dijimos que cuando la cláusula principal tiene un verbo. O una expresión que manifieste deseo, emoción negación, duda, posibilidad y necesidad esta segunda, el, el verbo, la segunda cláusula o en la cláusula subordinada casi siempre va en subjuntivo el modo subjuntivo tiene que ver con como lo hipo, lo, la, la, la hipótesis, lo hipotético y eh, es, un, es un modo más abstracto y si prestamos atención si hablamos de deseo de emoción de negación, de duda, de posibilidad y de necesidad son expresiones abstractas y por eso digamos que exige un poco más de concentración para entender este modo en español. Vamos a iniciar eh, la clase de hoy con los verbos de cambio radical de O a ue, que terminan en AR o en IR. Vamos a empezar con estos tres verbos, el verbo mostrar, que en el presente del indicativo que haría yo muestro, y esta va a ser la raíz para eh, los demás pronombres personales. El verbo recordar en el indicativo quedaría yo recuerdo. Y si le quitamos la letra O, nos va a quedar la raíz para los demás pronombres personales. Y con el verbo soñar, yo sueño, en el presente el indicativo, también quitamos la O. Y nos va a quedar eh, esa raíz para todos los pronombres personales. Y luego le vamos a agregar la terminación de los verbos terminados, bien sea en ar o en ir, que vimos en las primeras clases. Así que, vamos a empezar con eh, la frase introductora que dice, es importante que yo, cuando llego, es importante que, eso me está eh, alertando de que necesito subjuntivo. Entonces, nos va a quedar de la siguiente manera. Es importante que yo muestre, que yo recuerde, que yo sueñe. Es importante que tú muestres, que tú recuerdes, que tú sueñes. Es importante que él, ella, usted muestre, recuerde y sueñe. Es importante que nosotros o nosotras mostremos, recordemos y soñemos. Es importante que vosotros y vosotras mostréis, recordéis y soñéis. Y terminamos con es importante que ellos, ellas, ustedes muestren, recuerden y sueñen. También es necesario recordar que con los pronombres nosotros y vosotros, tanto en su forma masculina como femenina, no vamos a tener el diptongo. La O la vamos a conservar y la O no va a hacer diptongo como en los demás verbos. Entonces diríamos que lo que está en amarillo tiene una conjugación regular. Muy bien. Ahora vamos a seguir con la misma estructura con... Otros verbos, pero inicialmente vamos a tener algunos ejemplos. Yo digo, número uno, es importante que yo muestre el apartamento a futuros compradores. Aquí tengo que yo muestre y vamos a tener diferentes pronombres personales. Dos, es importante que tú recuerdes todas las fechas para tu examen de historia. O también puedo decir, es importante que recuerdes, recuerde que este pronombre que esté en paréntesis lo podemos decir o lo podemos omitir. Bien, 3. es importante que ella sueñe con grandes logros o es importante que sueñe con grandes logros. 4. es importante que nosotros mostremos mucho interés para que nos den ese trabajo. Eh, también puedo decir, es importante que mostremos. La terminación hemos me va a indicar que se refiere a nosotros. Por eso, eh, en algunos ejemplos, um, puede ser um, omitido este pronombre personal, aunque eh, en otras situaciones, eh, haciendo yo esa presentación, este PowerPoint, algunos ejemplos quedaban ambiguos, quedaban con doble sentido. Entonces, por eso siempre estoy hablando del contexto, el contexto de una oración, de un diálogo, me va a especificar ese pronombre personal y también me va a permitir si lo puedo eliminar o si es necesario dejarlo ahí para que no haya confusión. Número 5. Digo, Es importante que vosotros recordéis muy bien todas las fórmulas del examen de química o es importante que recordéis, también eliminando el vosotros. Vamos al número 6. Es importante que ellos sueñen con un futuro mejor. Entonces aquí podemos ver que la expresión exim es importante que, es importante que, con los diferentes pronombres y el verbo va a quedar conjugado en el modo subjuntivo. Bueno, ahora seguimos con los otros verbos como probar, yo pruebo, encontrar, yo encuentro y almorzar, yo almuerzo en el presente indicativo. El modo subjuntivo nos va a quedar, es necesario que yo, aquí, es necesario que Está expresando una necesidad. Entonces digo, es necesario que yo pruebe, que yo encuentre, que yo almuerce. Es necesario que tú pruebes, encuentres o almuerces. Es necesario que él, ella, usted pruebe, encuentre y almuerce. Estos dos van a tener una conjugación regular. Digo, es necesario que nosotros probemos, encontremos y almorcemos. O también decir, es necesario que vosotros probéis, encontréis y almorcéis. Y terminamos con, es necesario que ellos, ellas, ustedes prueben, encuentren y almuercen. Aquí tenemos algunos ejemplos. Digo, número uno, es necesario que yo pruebe la sopa antes de servirla a los invitados. Que yo pruebe. 2. es necesario que tú encuentres tu sombrilla porque va a llover muy fuerte en las horas de la tarde. Que tú encuentres. Tres, es necesario que usted almuerce con sus hijos. Que usted almuerce. También decimos, 4. es necesario que nosotros probemos las luces y el vestuario antes de iniciar la grabación. Es necesario que nosotros probemos o también puedo decir, es necesario que probemos. Número 5. Es necesario que vosotros encontréis la información necesaria para el proyecto escolar. Entonces tenemos, es necesario que vosotros encontréis o puedo decir, es necesario que encontréis también. Y en el número 6, es necesario que ellas almuercen a la misma hora. Que ellas almuercen. Es el modo subjuntivo. Entonces podemos ver la expresión es necesario que me, me, me avisa que la segunda cláusula va a estar en el modo subjuntivo. Tengo los diferentes pronombres personales y las diferentes conjugaciones que eh, hemos visto. Por eso es importante tener en cuenta que cada clase, la información tiene que quedar muy clara para poder ir construyendo este, este modo subjuntivo en el español. Bueno, continuamos con otros verbos, ahora tenemos el verbo contar, en el indicativo yo cuento, acostarse, yo me acuesto, aquí está un verbo reflexivo, me, y costar, yo puesto, también dijimos que este verbo es un poco, digamos, no es muy común porque eh, cuando hablamos de costo y al hacer referencia a otras personas es como que si cada persona tuviera un costo o un valor, se usa mucho cuando vendemos objetos, cuando compramos, cuando necesitamos indagar acerca del valor de algo. De todas formas, mmm, puede haber ejemplos donde se pueda utilizar este, este verbo, pero no es muy común. Bueno, en el modo subjuntivo nos va a quedar, y la expresión es con tal de que, con tal de que yo cuente, con tal de que yo me acueste, con tal de que yo cueste. O puedo decir con tal de que tú cuentes, te acuestes y cuestes. Con tal de que él, ella, usted cuente, se acueste o cueste. Con tal de que nosotros o nosotras contemos, nos acostemos y costemos. Con tal de que vosotros o vosotras contéis, os acostéis y costéis. Y con tal de que ellos, ellas, ustedes cuenten, sea cuesten o cuesten, veamos algunos ejemplos, yo digo número uno, con tal de que yo cuente el dinero de las ventas me puedo quedar hasta tarde, que yo cuente, en el indicativo yo digo yo cuento, pero en el modo subjuntivo que yo cuente, dos, con tal de que tú te acuestes temprano yo te cuento una buena historia de princesa esto le dice el padre a la hija entonces que tú te acuestes o que te acuestes una vez más, el paréntesis va a ser opcional 3. con tal de que el carro no cueste más de 5 mil dólares, yo lo compro que el carro no cueste en el indicativo yo digo, el carro cuesta en el, en el Subjuntivo va a decir que no cueste. 4. Con tal de que nosotros contemos la versión de nuestra historia, nos quedamos satisfechos. Entonces, digo que nosotros contemos o que contemos la versión de nuestra historia, nos quedamos satisfechos. 5. Con tal de que vosotros os acostéis en el sofá de la sala, os podéis quedar en mi casa que vosotros os acostéis. Bueno, este, este pronombre mmm, no lo usamos en, en Latinoamérica, pero es muy propio de España, sobre todo en, en el sur de España. Y es importante que lo conozcamos. 6. Con tal de que ellas cuesten poco dinero, las llevo. Si estamos haciendo referencia, voy al mercado y voy a comprar dos papayas. Y yo puedo decir, con tal de que ellas, refiriéndome a las papayas, cuesten poco dinero, las llevo. Muy bien. Ahora tenemos otros tres verbos que son mover, en el indicativo queda yo muevo, poder yo puedo, resolver yo resuelvo. Ahí tenemos la raíz y vamos a quitar la O y vamos a poner las diferentes terminaciones a, para cada pronombre personal. Entonces... Esos son verbos terminados en edad, como pueden ver. Bueno, y va a ser, es recomendable que... Es recomendable que yo mueva, que yo pueda o que yo resuelva. Es recomendable que tú muevas, puedas y resuelvas. Es recomendable que él, ella, usted mueva, pueda, resuelva. Es recomendable que nosotros o nosotras movamos o damos... Y resolvamos. Es recomendable que vosotros o vosotras mováis, podáis o resolváis. Y es recomendable que ellos, ellas, ustedes muevan, puedan y resuelvan. Ahora veamos algunos ejemplos. Número uno. Es recomendable que yo mueva mi carro que está estorbando en la entrada del garaje. Que yo mueva. En el indicativo yo digo, yo muevo, subjuntivo, que yo mueva. Dos, es recomendable que tú puedas trabajar menos y descansar más en casa. Que tú puedas, subjuntivo. Tres, es recomendable que ella resuelva todos sus problemas antes de casarse. Que ella resuelva. En el indicativo yo digo, ella resuelve, en el subjuntivo, que ella resuelva. Miren que prácticamente, bueno, está la estructura, hay varias cosas que indican subjuntivo, pero a nivel, digamos, de estructura, la diferencia es una vocal. En el indicativo yo digo, ella resuelve con E, y en el subjuntivo va a ser que ella resuelva con A. Cuatro, es recomendable que nosotros movamos la cabeza, los hombros, los brazos y las piernas. Que nosotros movamos o que movamos. 5. es recomendable que vosotros podáis comer mejor o es recomendable que podáis comer mejor. Y en el número 6 decimos, es recomendable que ellas resuelvan todos los ejercicios del libro de álgebra de la página 48 y 49. ¿Recuerdan eh, qué complicada se nos hacía el álgebra? Y para esos estudiantes que aún están tomando álgebra, mucho ánimo. Que sé que eh, el álgebra tiene que ver mucho con con el subjuntivo hay muchas cosas que son abstractas continuamos bueno, ahora yo tengo los verbos volver, yo vuelvo devolver, yo devuelvo y envolver, yo envuelvo en el modo subjuntivo nos va a quedar Luisa no cree que yo vuelva devuelva o envuelva Luisa no cree que tú vuelvas que tú devuelvas o que tú envuelvas Luisa no cree que él, ella o usted vuelva, devuelva o envuelva. Luisa no cree que nosotros o nosotras volvamos, devolvamos o envolvamos. Luisa no cree que vosotros o vosotras volváis, devolváis y envolváis. Luisa no cree que ellos, ellas, ustedes vuelvan, devuelvan y envuelvan. Veamos algunos ejemplos. Número 1. Luisa no cree que yo vuelva antes de las 6 de la tarde para que cenemos juntos. Que yo vuelva. El indicativo sería yo vuelvo, el subjuntivo que yo vuelva. 2. Luisa no cree que tú devuelvas a tiempo todos los libros que nosotros prestamos de la biblioteca. Aquí si eliminamos estos dos pronombres quedaría... Luisa no cree que devuelvas a tiempo todos los libros que prestamos de la biblioteca. Entonces, aquí la terminación vas, devuelvas, me va a indicar que es tú y que nosotros prestamos, me va a indicar que es nosotros. 3. Luisa no cree que usted envuelva correctamente los emparedados que vamos a llevar a la iglesia. Que usted envuelva. Subjuntivo. 4. Luisa no cree que nosotros volvamos a ir a ese restaurante que ella nos recomendó. O Luisa no cree que volvamos a ir a ese restaurante que ella nos recomendó. Cinco. Luisa no cree que vosotros devolváis todo ese dinero que encontrasteis en la calle. Que vosotros devolváis. Y sexto. Luisa no cree que ellos envuelvan los tamales bien que ellos se envuelvan o que envuelvan muy bien también tenemos los verbos revolver yo revuelvo moler yo muelo disolver yo disuelvo y la la frase va a ser carlos recomienda que y luego vamos a tener el modo subjuntivo recordando la raíz quitamos la letra o y vamos a escribir las terminaciones para cada uno de los pronombres en el modo subjuntivo. Carlos recomienda que yo revuelva, muela, disuelva. Carlos recomienda que tú revuelvas, muelas y disuelvas. Carlos recomienda que él, ella o usted revuelva, muela y disuelva. Carlos recomienda que nosotros o nosotras revolvamos, molamos y disolvamos. Carlos recomienda que vosotros o vosotras revolváis, moláis y disolváis. Carlos recomienda que ellos, ellas, ustedes revuelvan, muelan y disuelvan. Comenzamos con el ejemplo número uno. Carlos recomienda que yo revuelva todos los vegetales en un recipiente más grande. Que yo revuelva. En el indicativo yo digo yo revuelvo. Pero en el subjuntivo, que yo revuelva. Carlos recomienda que tú muelas el café muy bien. En el indicativo yo digo, tú mueles. El subjuntivo, que tú muelas el café muy bien. O Carlos recomienda que muelas el café muy bien. 3. Carlos recomienda que usted disuelva el café instantáneo en agua bien caliente. O Carlos recomienda que disuelva el café instantáneo en agua bien caliente. 4. Carlos recomienda que nosotros revolvamos el arroz para que no se queme. O Carlos recomienda que nosotros... Que, eh, Carlos recomienda que revolvamos. Si vamos a eliminar ese que revolvamos el arroz para que no se queme. 5. Carlos recomienda que vosotros moláis el maíz para hacer unas deliciosas arepas. Que vosotros moláis. Seis. Carlos recomienda que ustedes disuelvan la pintura en un poco más de agua. Que ustedes disuelvan o que disuelvan. En el indicativo yo diría, ustedes disuelven, en el subjuntivo, que ustedes disuelvan. Muy bien. Ahora, tenemos un ejercicio. Dice, completa las oraciones conjugando los verbos en paréntesis en el presente el modo subjuntivo ahora te, te, te toca a ti y te voy a dar una oración yo digo es necesario que nos y hay un verbo en paréntesis en su forma infinitiva tú lo vas a conjugar en el en modo subjuntivo y luego te voy a dar 3 5 segundos si necesitas más tiempo puedes parar o pausar el, el, el video y luego le, eh, le puedes dar play de nuevo para que compares tu eh, respuesta con la mía entonces, este nos quedaría, es necesario que nos acostemos muy temprano para poder descansar bien. Aquí yo puedo decir, es necesario que nosotros nos acostemos muy temprano para poder descansar bien. Pero recuerden que eh, cuando las personas hablan rápido, pueden estar omitiendo estos pronombres que lo hice aquí, lo, también lo omití, para que um, sea de un modo más real. 2. ella prefiere que tú contar el dinero en casa antes de ir al banco. Este nos va a quedar, ella prefiere que tú cuentes el dinero en casa antes de ir al banco. Vamos al número 3. digo, ella no cree que tu casa costar tanto dinero. Vamos a decir, ella no cree que tu casa cueste tanto dinero. Cuatro. Te recomiendo que tú te probar la camisa antes de comprarla. Vamos a tener, te recomiendo que tú te pruebes la camisa antes de comprarla. Cinco. Ella desea que ustedes probar la sopa antes de servirla Vamos a tener ella desea que ustedes prueben la sopa antes de servirla Vamos al ej, el ejercicio número 6 Dice busca tu pasaporte Es muy importante que lo encontrar antes de ir al aeropuerto Vamos a decir Busca tu pasaporte. Es muy importante que lo encuentres antes de ir al aeropuerto. 7. Qué lástima que ellos no recordar dónde enterraron el tesoro. Qué lástima que ellos no recuerden dónde enterraron el tesoro. 8. Es posible que mi esposa volver mañana en las horas de la noche. es posible que mi esposa vuelva mañana antes de las... en las horas de la noche. 9. Mi madre desea que nosotros almorzar en media hora. Digo, mi madre desea que nosotros almorcemos en media hora. ese es un caso típico donde es necesario escribir aquí, porque, nos eh, eh, nombrar este pronombre, dijo, es necesario que nosotros almorcemos en media hora. Si yo no escribo este nosotros, podría ser mi madre desea que almuercen, refiriéndome a ellos. Que almuerces, refiriéndose a, a tú. Eh, mi madre desea que almorcemos, refiriéndose a nosotros. En ese caso se puede presentar mmm, varias opciones y todas son válidas, todas son correctas. Pero una vez más, el contexto me va a decir a mí cuál es el pronombre que tenemos aquí. Entonces, hay, hay, unos, hay unas oraciones donde hay mucha ambigüedad, sobre todo en el momento de, de, de yo responder. Digo, bueno, pero puede ser aquí, puede tener esta opción, puede tener tres, cuatro opciones diferentes. Entonces hay que tener cuidado con, con eso. Número 10. Yo digo, esperamos que nuestros amigos poder ir con nosotros a la excursión. Vamos a decir, esperamos que nuestros amigos puedan ir con nosotros a la excursión, muy bien, bueno amigos este es el final de la clase número 4 del uso del subjuntivo en español y vimos estos cambios, eh, estos verbos con cambio radical de O a ue, que eh, son de uso frecuente, lo estamos usando mucho en el subjuntivo, también yo, yo quiero eh, comentar que eh, en el momento de yo preparar estos videos y estar trabajando con subjuntivo en español de una forma más consciente, cada vez que veo la televisión, que leo un periódico, que voy al internet, siempre encuentro que el, el uso del subjuntivo en español es de mucha frecuencia. Es un, es un modo que se usa bastante. Y por eso les le, le digo todo el tiempo que nos va a permitir el, este este modo nos va a permitir que el nivel, nuestro nivel de español, sea mucho más, eh, digamos, efectivo o mejor que eh, antes de manejar este modo subjuntivo. Bueno, amigos, como eh, siempre les recomiendo, recuerda, por favor, suscríbete, comenta y comparte, regálame un like o un me gusta, activa la campana de notificaciones y espero verte en la próxima clase. También quiero decirte que... Eh, cada clase del subjuntivo he dejado un material, eh, aquí abajo les he dejado un link en la caja de descripciones. Es un documento en PDF, está en un Dropbox, ahí le dan doble clic y van a tener esta presentación de PowerPoint en un formato de PDF que pueden imprimir para que puedan repasar, puedan estudiar en cualquier lugar. Eh, mi nombre es Raúl joven León, mi correo electrónico rjoven66 arroba gmail.com y también quiero dejarte mis redes sociales de este canal de español que lo tengo en YouTube, en Facebook y en Twitter. Y también tengo un canal para aprender inglés si conoces a alguna persona que desea aprender inglés. Eh, tengo en YouTube, en Facebook y en Twitter con el canal de Do You Speak English? ¿Hablas inglés? Bueno, amigos esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por eh, tu paciencia y por tu presencia en la clase el día de hoy. Yo espero verte en la próxima clase, la clase número 5 del eh, modo subjuntivo en nuestra maravillosa lengua, el español hasta la vista amigos